Hola brujitas, hola brujitas, soy Lara Álvarez. En este momento, en esta ocasión, voy a explicaros un ritual que es muy sencillo para encontrar trabajo. No olvidéis nunca que cuando trabajamos con velas o con magia blanca y prendamos una vela, siempre tenemos que representar el elemento agua con un vaso de agua y el elemento tierra con un poquito de sal. Del aire se encarga nuestro incienso. Necesitamos tres varitas de incienso, necesitamos una vela naranja y necesitamos una vela amarilla en la vela amarilla el, la vela amarilla lo que hace es favorecer la comunicación la vela naranja nos da la fuerza vamos a coger durante tres lunes seguidos a las seis de la tarde y vamos a prender las velas primero prendemos la amarilla luego prendemos y vamos a dejarlas, es muy importante que haya seguridad que cogéis un portabelas que en cualquier sitio de todo 100 venden portabelas a 70 céntimos, que pueden haber muchos accidentes vale pues vamos a tener las velas prendidas durante una hora pasa lunes de 6 a 7 y cuando llegan las 7 de la tarde apagamos la vela no soplan la vela porque todo lo que lo que, lo que recogemos, toda la negatividad, todo lo que nos pone difícil de encontrar, si soplamos volvemos a expandir. Las velas siempre se apagan. Así. No tener miedo que no os vais a quemar la mano. Al lunes siguiente volvéis a hacer el mismo ritual y al otro lunes también. Si encontréis trabajo, terminarlo las tres semanas. Pero ¿qué pasa? Que si pasan las tres semanas y seguís teniendo problemas, pues entonces tenéis que llamarme comunicaros conmigo al 671-44-78 y podemos hacer alguna cosa un poquito más fuerte. Pero como quiero que os iniciéis en la magia blanca, voy a ir día a día enseñándolos algunos trucos y algunos eh, rituales con la magia blanca para que os iniciéis en el mundo de los rituales y de la magia.